Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wildo Martínez de ResetOK.com Bueno, en este día voy a resetear otra impresora, otro modelo de impresora Eson WF2760, ¿correcto? Con el error de almohadillas, importante que sea este error a resetear, ¿listo? Comencemos Primero, que sea error de almohadillas. Es lo que reparamos. No reparamos otra cosa, sino error de almohadillas. Está al final de su vida útil. Listo, lo primero. Lo segundo, aprovechando esta ventana, damos clic en cola de impresión y no debe haber impresiones en cola. Acá no debe haber impresiones en cola. Debe estar en blanco para que no tenga problema al resetear. Listo, dos, tres. Debe haber desactivado el antivirus para que te deje eh, descargar los archivos. ¿Listo? Una vez desactivado el antivirus temporalmente. ¿Ya? Aquí te digo en este vídeo abajo cómo desactivar el antivirus. ¿Listo? Ok. Doy doble clic y si nos abre esta ventana y lo voy a aceptar. Listo, se abre el programa, se me abre el programa, aquí está, nos abre, aquí dice el modelo, todavía no lo he seleccionado Mi nombre, aquí está mi nombre, mi WhatsApp, mi correo, para que me contacten Client Select, buscan el modelo, ojo, 2750 y abajo 2760, o sea, sería 2660 Correcto, acá si dice, aquí dice lo mismo que acá, debe ser igualito, ¿por qué? porque sale error ser igual, debe ser equivalente ¿Listo? es sí, importante Que sea USB Importante que sea USB Porque si no, no la reconoce Es importante Ojo con esto USB Que la reconozca USB Clic OK Clic en particular Lo mismo de siempre Hay una caja de herramientas Una cantidad de herramientas La que necesitamos es solo una Esta Esta ni la miren Por favor No ni la toquen Son peligrosas De verdad pueden dañar su impresora si le tocan, nada más usan esta, esta, ya, si quieren por ejemplo limpiar cabezales, usan esta, de cabezales, si quieren recargar tinta, esta, ya, hasta ahí, pero nada más usan esta, la que vamos a resetear es esta, nada más, esta, damos un clic en OK, perfecto, clean Main, clean Planter, este es el contador, este es el reseteador, Vamos a ver el contador cómo está, contador de tinta, no contador de impresiones. Ah, es que el contador de impresiones sí igual. No, no, este es contador de tinta. Estoy client y aquí muestra 19314 puntos de tinta y que corresponden a 100 a 101%. Este modelo por general siempre demora mucho para, para que salga este error, puede durar dos años, un año, ¿por qué? Porque es un, una máquina force Workforce, o sea, de trabajo forzoso, ¿vale? De este, Buen trabajo, entonces, forzoso. hay más puntos de tinta, ¿listo? 101%, es este es la causa por el cual me sale error de almohadillas, 101%. Si aquí sale el 10%, no es error de almohadillas, no. Este error de almohadillas, pero este no, el otro. Ahí sale porque estamos en esto, ¿listo? Debe salir 101 100%, ¿listo? A veces en otras impresoras salen el, el, al 200%, como la L575. Esta sale 101%. Doy clic en main. Acá, aquí no, porque aquí está bien. Y doy clic en inicializar. Ojo, inicializar. ¿Listo? Dice, cuando de clic en aceptar, entonces se reseteará el contador. Doy clic en aceptar y punto. Se reseteó 0%. Ya quedó lista. Le voy a decir al cliente que apague y encienda para yo poder cerrar esta ventana. Mira, no me dejas, no voy a cerrar. ¿Por qué no me voy a cerrar? Porque hay que apagarla. Ahí dice, por favor, apague su impresora. Entonces, un momento, pauso el vídeo, espero que apague y vuelvo con ustedes. Listo, vamos a ver, damos clic en aceptar. Perfecto, ya cerramos aquí. Cerramos todo. Ya, porque ya la persona ya imprimió. Perfecto, ahora entramos aquí y buscamos la impresora. Aquí está. Y damos para ver cómo quedó. Listo. Ok, ya quedó. Perfecto. Ok, esto ha sido todo. Si te gustó el vídeo, por favor, dale clic en me gusta. Clic en like. Un pedazo de like a este vídeo Por favor, te agradezco. Clic en me gusta, clic en suscribirte y clic a la campanita. Contactame a WhatsApp 301-692-8346. Te habló Wilton Martínez de ResetOK.com